bien tempranito aquí estamos en el catu las mejores mojarras de la ruta 2 mirá mirá mirá mirá lo que es esto mirá mirá la cola mirá todos los vehículos sin duda si querés buenas mojarras acá las tenés el catu bueno buen día gente del pescador acá estamos con franco con juan y marina los tres responsables del Cato, el cato. mirá que calidad de mojarra para donde vos quieras vos querés para el salado, o tenés para el salado. Para medianita para sí, lo que es salado Ya, ya. lo que sea mediana, mirá. para las encadenadas Mira, mira, todas mojarras, nada ni magrecito ni, ni, ni, ni, ni pero nada, nada, nada Todo separado humanos o sea, la mejor carnada de la ruta de la tenés al carro Bueno, aparte, mira, aparte de tener las mojarras, ¿te faltó línea? Mira, qué color querés. ¿Te gusta? Mira, todos los tamaños, todas las formas. Perfecto. Y si te olvidaste algo, mira, mira lo que es. Mira, Bueno, muchachos, nos vamos a pescar. Hoy nos vamos a chichi. La gorrita puedes faltar, no puede nunca. Día, Hola compañero del Pescador TV para todo el mundo Estamos llegando al pesquero El Faro De la laguna Chichis Nos tocó, estamos en el mes de mayo Nos tocó un día con mucha neblina Como ustedes podrán ver Esta es la entrada al pesquero Estamos digamos así medio complicados Veremos este qué pasa en la laguna, a ver si podemos entrar o por ahí debemos esperar así que bueno estamos recién entrando y bueno, vamos a ver qué pasa nos vemos, chao bueno, acá viene Juan seguimos acá en Chichis careteando epa, epa, que no es chiquito, eh tranquilo, tranquilo, a ver chino, se lo tenés que manejar vos chiquito, chiquito vamos, vamos chino ¡Ah, choreado! Bueno, bueno, bueno, bueno. Ah, no, mira, muy bien. Levantá, a ver, Juan. Levantá, bueno, bueno. Estamos ya mejorcito, ¿eh? Bueno, ahora me tocó a mí, ¿eh? Vamos mejorando el tamaño, ¿eh? Ya, lindo pescado, ¿eh? Más de 30, ¿eh? Muy buen pescado, chichis. Va mejorando. Levantó un poquito de viento y la cosa va para mejor. Bueno, seguimos Chichis. Juan, vamos, otro. Y vamos por más. Muy bien, muy bien. Bien, eh. Qué pescador, Juan eh. ¡Ah! Vamos, chichis. y bueno quién va a ser sigue pescando Juan Juan, Juan. mira allá bien mirá. a su forma mira mira bien bien levantar un cachitico así lo vemos le vimos la cara mira mira mira mira mira espectacular bien Juan arriba y van un montón arriba, de ese trabajo. sí Ay, bueno otro bueno ahora me toca a mí mira ya, ya, muchacho del pescador. Es ahí, grande, tenemos. Eh. ahí tenemos, ahí tenemos. Bien arribita, ¿eh? Bien arribita. Arriba, vamos. Bueno, acá viene el chino Luis. Vamos todavía, Luis. Bien, bien, bien, bien. Arriba ese peje. Vamos todavía, chichir. No son de gran porte, ¿eh? pero, pero bueno, están lindos, ¿eh? mirá. Lindo que... ahí viene. arriba. Hermoso pescado Y seguimos pescando chao Me viene viene. viene, viene el chino Luis Mirá, mirá, mirá. Ah, bien, Muy bien Esa Ah Fenomenal Fenomenal Arriba Ahí van Ahí viene ¿Quién viene? El chino Luis Acá está Seguimos chisís, Pescando Muy bien Arriba ese pescado Muy bien, muy bien, muy bien Bien, bien, bien. Muy lindo. Bueno, acá viene Luis. Vamos Luis. Vamos Luis, mirá qué lindo, mirá. Ah, a ver lo que quiero ver un poquito. Bien, bien, bien. Bien, bien. Lindo pescado. Bien, bien, bien. Seguimos pescando. A ver, mostráselo a la muchachada. A ver, a ver. Mostrárselo a la muchachada chino. Buenísimo, buenísimo. Ah, bueno. Mirá, mirá, mirá, mirá. mirá. Chis chis, mayo, poco viento, pero ya está, sin trampa, nada, mano a mano, venga para acá, bueno, bueno, bueno Muy lindo pescado che, eh. Muy lindo pescado eh. chis, chis. Muy bueno Pesquero en los buques. Bien, bien, seguimos en chichis, pasándola muy bien con un día lindo, con muy poco viento, pero hermoso día, la verdad. La estamos pasando bien y encima, y encima, mira. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira qué pescadito acá el chino se trajo. ¿Qué era? ¿Qué era? Muy bien, chino. A ver, a ver, mostrame. Mostrame eso, mira. Y si querés que esté bien clavado, mira. ¡Wow, oh, loco! Muy bien. Chino.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 147, no te lo pierdas. Excelente atención. Y mira, ¿te gusta este pescadito? Mira, espectacular, maravilloso. Y espero que ustedes también lo puedan disfrutar para del pescador. Chao. Bueno. Si no, ¿qué pasa? ¿Hay pejerrey? Eh? Hay pique, hay pique, hay pique. Mira, mira. Hay pique, hay pique también. <ríe> hay de todo. Mira, muy bien, muy bien. A ver, mostrámelo un poquito a la muchacha. Bien, bien, bien. Bien, felicitaciones. Sí. Vamos por más, eh. Ahí está Juan y su línea mágica. Vamos, Juan. Bien, mira, mira Mirá que pesadito. Bien, Juan. Bien, bien. Hermoso. Bien, eh. <risas> ¡Vamos, Juan! <risas> <Vámonos>. <risas> ¡Arriba, Juan! <risas> ¡Esa! Impresionante la gente Acá En el Faro Espectacular día Mucha gente Muy lindo lugar como siempre Con muelles, botes, de todo Hoy vamos a charlar un poquito con Germán Y le vamos a dar los detalles Bueno aquí estamos Esperando estamos, estamos todos viniendo y esperando el momento para poder este, bajar la embarcación hermoso, hermoso pesquero, hermoso día la, la, la pesca estuvo aceptable por ser una laguna por, por prácticamente que ha estado planchada todo el día así que no nos podemos quejar Ahí está, la 9 de julio parece esta, verá. Bueno, se terminó la jornada de pesca. Hermoso día. Mucha gente. Y bueno, y acá ya nos toca la, la huida. Hemos pasado re bien. Están entrando embarcaciones, muchas. Trabajo. y bueno, nos vamos retirando, impresionante la gente ¿eh?